hola amigos de youtube hoy les vamos a traer un nuevo tutorial de cómo configurar la caja de claro y saber la clave de esta cajita de claro si tienen una caja negra o gris les enseñaré la clave para poder configurar esa caja o poder entrar a ella o acceder a ella agarramos nuestro control y le damos a menú luego que le damos a menú si queremos configurar en el caso de configurar la de fábrica, o en este caso, para no configurar esta caja de fábrica, le daré las dos claves que se utilizan para entrar a la caja gris y a la caja negra. En el caso de la caja negra, que es este video, vamos a utilizar la siguiente clave: 1, 3, 5, 4. Y vieron cómo entró esta caja y podemos configurarla y restaurar esta caja de fábrica. A veces tienen cierto problema y debemos de hacerlo. En el caso de la caja gris, de claro, vamos a utilizarla. Vamos a utilizar la numeración 131357. No lo hago porque esta caja es de color negra. Pero esa es la clave de configurar estas dos cajas. 1354 para la caja negra y 1357 para la caja gris. Espero que este video ha podido ayudarle a solucionar su problema. Es cuanto y dejen los comentarios debajo del video.